Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van por toda la...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 Tarea, mami, dinos que sí. Contesta.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 <laughs> Papi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 Estoy como estás tú, hermana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 No Caldera, Poli puso en la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos, Lola trae tazas y platos ¡Lola, A tomar el té. Mi que encuentra tarta y bollos. Mi que encuentra tarta y bollos. Mi agrega crema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 se queda solo, el queso se queda solo. ¡Ay, oh, el río! El queso se queda solo. Humpty Dumpty.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 Con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle Diddle Dumplay, mi hijo John Diddle, diddle, dumpling, mijo yo.